que estamos, una forma más limitado, un público más selecto. Eh, muchas gracias a todos los que habéis hecho el esfuerzo por venir desde todos los puntos de la península. Como podéis ver, hasta, hasta la pandemia ha cambiado que tenga que usar el micrófono. Cuando otros años con mi voz bastaba... ¿verdad? Ay, este año estoy cansado para ir Entonces, os agradezco a todos el esfuerzo que hacemos en esta gala que presento yo, no lo digo a la pero para que no la conozcan, y que voy a tirar de, de guión, que para eso lo tengo en la mula, escrito. Os veo muy silenciosos, así me gusta, espero que sigáis así, después de todas las cervezas que os veáis, con los premios, con los aplausos, no, en los aplausos, no estéis silenciosos, por favor, en los aplausos aplaudís como que fuese la vida en ello, conozcáis al que mencione o no, ¿eh? nos dejamos las manos cada vez que digo un nombre. Bueno, nueve años, este año el que más premios repartimos, repartimos todos los premios de siempre, con los patrocinadores más o menos habituales, las cantidades habituales, pero hay una categoría nueva además, porque todos los que hicisteis una cerveza pensada para la edición anterior, y no la pudisteis presentar, y un año después seguía estando decente, pues este año podías presentarla en una categoría especial, así que hay más cervezas premiadas que nunca. Y entonces vamos a intentar hacerlo rápido porque bueno, cuando programamos la entrega y la cambiamos y no sé qué, no sabíamos que coincidía el fútbol. ¿Os veo muy futboleros? No. Lo justo, como yo, claro. Pues no, sabíamos que hoy jugaba el Rayo Vallecano contra el Atlético de Madrid, aquí en Vallecano entonces, a partir de cierta hora, muy bueno, sí. a partir de cierta hora, esto se empezará a llenar de, de gente del barrio que tiene otros intereses. Y hemos de dejarles porque son el público legítimo de ¿no? local, no nosotros, que somos los intrusos. Con lo cual, aprovecho para agradecer a Dani y a José Becal que nos dejen estar aquí aprovechándonos de su espacio y de su hospitalidad. Y bueno. Prometí, no lo mucho y ya no lo estoy cumpliendo, así que estamos jodidos, así que vamos allá. Cervezas. Empezamos con los premios, ya sabéis, menores, cuartos y quintos premios. Pero su participación ya reconocida por su calidad en un concurso en el que últimamente se están presentando todos los años más de 150 cervezas. ¿Vale? Así que empezamos por la categoría libre, de los cuartos y quintos premios. El quinto premio a mejor cerveza de la categoría libre es para David Ponce de Lleida con su cerveza de estilo American Porte Packing bueno, muy pocas cervezas con defectos, o sea, está todo muy reñido. Que sepáis que os vais a pelear a los puntos que ni la Fórmula 1 en, en la última carrera, algo así, ¿eh? Así que un fuerte aplauso que se merece. En la entrega de premios en un teatro, pero entonces habrá que poner el info de teatro. De momento prefiero hacerlo en una fábrica de trenes y poner Saludos. Bueno, continuamos entonces con premios, categoría libre. Seguimos con los cuarto el cuarto puesto entonces. Los cuartos puestos ya tienen patrocinador, ¿vale? En este caso es la propia Asociación de Cerveceros Caseros Españoles, que patrocina con bueno, un vale por material con river de 50 euros a cada uno de los cuartos puestos de las diferentes categorías. Y en este caso, el cuarta, la cuarta mejor cerveza en la categoría libre es para Miguel Castillo y Pepe Cordero de Badajoz con su ipad de trigo especial a Marta. ¡Venga chicos, tenéis aquí! Perdóname que te pregunto. ¿Y el nombre? Cordero Loco. Me ha pedido Cordero. Ah, vale, vale, vale. Y ya está. Y ya está. Vale, bueno, pues un fuerte aplauso al Cordero. Y, y seguimos con las quintas y cuartas cervezas. En este caso, la quinta de los hermanos. Que es para los que me premio todavía los. Los son tienen diploma el año que viene, que es la décima edición. Espera, repartir premios a Mansal porque coño, si no lo con la décima edición, ¿cuánto lo no, vale, no La 10, la, la X, ¿ves? es como. Yo me la remondo, hay que dar con todo. Espero que los patrocinadores se estilen ahí a saco. Y si no, pues bueno, los nuevos. Bueno, la quinta mejor termina del los hermanos es para... David Sutil, de León, con su cerveza. Estilo Marte, la otra la Gracias, Ya, A Que es una de las cosas que consideramos que es prioritario la cultura tercera casera, que es compartir. Hacerla de. Hay gente que la presenta y no da los detalles. De ello. Y dice, no, es que me pides las cantidades. Como que eso fuese a copiarte la cerveza. No. Y es más, si no eres capaz de compartir las cantidades, a lo mejor es que no tienes el espíritu, Juan River, que hay que tener. Tienes un espíritu comercial dirigir otra cosa No, esto es un mundo de compartir ¿sí? Entonces Que sepáis que si a él le parece bien Algún día esta y todas las demás Aquí publicadas ¿sí? Así que ahora sí, un cuento de todos Y seguimos Con la cuarta. de venta de estilos hermanos que patrocinan como los demás cuartos premios a la AFCB, la Asociación de Ventas que hacen los Españoles a la cual, bueno, pues hay algún integrante por ahí así de los más antiguos, de los que representan más a la asociación quiero desde aquí dar las gracias quiero, quiero, quiero además Demostrar el apoyo mutuo, que sepáis que la CCE hace mucho por ayudarnos a nosotros. Nosotros ayudamos además reduciendo la cuota a todos los que pertenecen a la asociación, o pues sea, para, para el concurso. Si perteneces a la CCE, la cuota disminuye, -E pudiéramos llegar a cero. Entonces, bueno, los cuartos puestos patrocinados por la CCE, como ya lo por 50 euros se me ha tenido y en el caso de los hermanos, el premio es para. Mateo Veneciano, de Italia, de la pues vamos a, a copiarle algo más y con, con la ayuda de mi novia que, que me ha ayudado con la, con la etiqueta pues su hermano que tiene eh, impresionantes de él en 3DL, que hace esto por favor y conseguimos pues recetar esa cabrita y, la receta yo espero encantado de, nuestro, nuestro de, de mundo, para compartir para que A ver, los de fondo, por favor, silencio. Y pica, Sasa. Gutiérrez, que le vea. Vale, que sepáis que no ha ganado por la etiqueta. Que a ganar por méritos de la cerveza. Una de las cosas que diferencia este concurso de otros concursos y que es verdad que es el valorar la conectividad. Bien, eso a veces causa polémica. Yo no sé por qué hablo con los Combreubles y dicen, no, es que en el tuyo la etiqueta marca la diferencia. Pues puede ser verdad. Vale, cinco puntos de CIA. No va a hacer que una mala cerveza gane. No va a hacer que una buena cerveza caiga pero en las pequeñas diferencias sí que es verdad que, oye, el haberte curado sabiendo que es de una etiqueta puede marcar pero no solo el aspecto, sino también la información, ¿verdad? todas las letras detalle el detalle, la sitúa entre nuestras favoritas de todos los tiempos junto con la drácula de la capa de las primeras ediciones y otras cosas pero, ¿qué es porque en este concurso hay un premio que se da a la mejor cerveza estilo voz. ¿Lo ¿No sabías eso? Ah, sí. No, espinó. Bueno, pues que sepas que hay un premio a la mejor cerveza estilo voz. Que se llama el premio que habla con Pandeleta. ¿Por qué? Para no que venga esto a dos años, que habrá sido pero al principio del concurso, un hater, <risa> en Instagram, en Dijo que este concurso era una puta mierda. <risa> y que una cabra que en con batereta cagaría un concurso de No, no, no, lo no, dijo, lo dijo, dijo. O sea, ahí quedó. Y yo dije, así, ah, pues tienes razón. Y en tu honor, vamos a crear el premio Cabra con batereta, mejor cerveza, estilo lo Y te llevas el premio a mejor. Que no o sea, la gente que lucha por conseguir el premio, ¿Qué, qué, ¿qué se siente al ganar el premio este tan cómico? yo no aspiraba, pero a mí me encantaba que se dio le saliesen esas palabras para permitirlo, ¿no? porque creen por saco, de verdad, y de verdad eh, hay muchos concursos y todo, pero os quiero la agradecer, de verdad, la posibilidad de poder crear etiquetas y que, vale, no te van a hacer ganar, pero que, el simple hecho que puedas poner una actitud etiqueta. Es que nosotros somos caseros y todo es un orgullo. Es un orgullo poder dar una resemblanza de, de, de profesionalidad con, con esa imagen. ¿Eh? Hablaremos más sobre el tema con de mí, en el premio a la que Ahí profundizaré porque me parece muy importante que los cerveceros caseros, aparte de hacer cerveza, hagáis enriqueta. Porque la mayor parte de vosotros las hacéis, no porque las quitamos de otro, sino porque las hacéis. Y el valor que yo tengo. Pero eso será en el siguiente premio. Ahora, un fuerte a Mateo. El el color y suaves, okay, colores, sabores, todo lo que el mundo me a permitir. Bien, empezamos con el quinto diploma de mejora. ¿Qué ha pasado? ¿Me vais a hacer, hacer después <risa> okay. okay. okay. bueno de cuando, lo que voy a No, no, no, no. No, no, no. No, no, no. No, a No, okay. no. ¿Puedes rápido? Venga. ¿Quién es mejor de redes que los vengas, Ángel Gabriel de Burgos, con su triple sí. Milanos de la voz. Como, como, como soy un presentador omnisciente y omnipotente, así que no o sé. Sea, no he podido. Entonces, eh, soy omnipotente, omnisciente, me cago ahí. No he podido hacer que venga, ¿vale? Entonces, bueno, pues le agradecemos a Ángel su participación, le enviaremos su diploma y pasamos al siguiente. Cuarta mejor cerveza. Y los vendas. Ahora sí sí que tiene premio. Patrocinado por la CPE. Con 50 euros para el material Home River. Y es para Luis Alberto Martín de Madrid, que tiene una niña en brazos, ¿eh? que es la 30 metros de la mano. No, no, no, la no, no, no, no, no, que no, no, se no, no, no, no, no, no, no, es la primera que se aquí, no, que no, no, no, no, Una cerveza a vela y yo lo hice. Como pues, la... la... me quedó bastante bien, pues la he juntado bien. Pero yo no he pagado con esta etiqueta, claro. No, la... la etiqueta era como que tiene la raíz. Y dije, bueno, como a vosotros sé que os gustan que os pongamos etiquetas, pues. No, ¿No? no es me... me... sí, la primera vez. Ya hay medicinas anteriores. Sí, a vosotros sí ponía etiquetas. ¿Qué importa, qué importa, hombre? ¡Un gran aplauso! ¡Qué breves somos, amigos, eh! ¡Venga, seguimos! La última de la categoría general es, no eh, sé, sea, breves de estilo británico ¿O sea, sales, sales, porces, stouts, derivados... Y vamos con la quinta mejor permita de estilos británicos. Sin, sin premio este año, espero que el año que viene todas lo tengan. Y es para Rafael Espinosa de Sevilla. <risa> a ver, a mí no me yo, yo lo único que quiero es que me expliques por qué todas las metas tenían nombres raros que empezaban por ese. Entonces, uh, aquí, claro, vosotros el link de qué presenta cada uno no lo veis. Pero yo recibo, pu publico lo que. Lo que pasa es que no publico de cada una, pero cuéntanos de los nombres, yo lo necesito saber. O sea, no te lo pregunto antes porque lo por ahora, que no se pasa. Llevamos todo el día por ahí juntos, pero lo estamos guardando, Cuenta. Bueno, en realidad estamos bien, ¿no? Eh, eh, ya no es voy a apuntar hacia la India, ¿vale? <risa> eh, en realidad tengo amistades ¿no? eh, en Inglaterra, querían divertirse a base y bueno, significado como tal no había, no había ningún nexo en común entre los nombres. No, eran cosas que se me ocurrían que me daba otra por eso llegaban todas a escribirse lo que no me ha costado a mí transcribir todas las mierdas y memonías en idioma. Es el mismo significado, Guillo. Ah, ¿es para el a en la isla? Exactamente. lo entendía? ¿Pero en vez de algo en alemán? No. Pues igual. <risa> es con cariño, Rodrigo. <risa> no sé cómo tomar, pero ¿cómo lo no tomarían vosotros? Tomar bien, bien, bien. Ah, ¡Bien, bien! Eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh. eh. Que le a nos <risa> bueno. <visto> la mano los que más. Bueno. Pues entonces, el año que viene, todos llamados así a vuestra cerveza. Que no, que es simplemente por eso. Pasarlo bien y, ver a Darle un poquito de humor, ¿no? pasarlo bien. Y...". Ot otra pregunta. Porque de las otras dos, claro, a ver, aquí estoy hablando ya os digo, meta, meta cerveceramente. De las otras dos, reconocían la referencia. Pues. ¿Quién más ha eh, el, el nombre mismo de ella es una mujer de y esa de la, de la pues a muchas gracias muchas pues, vale. gracias seguimos cuál Es para Sergio Leal de Valencia con su carreta. Ganéis, no ganéis, eh, es obligatorio, nos lo pasamos bien. Cuando esto acabe, nos iremos de fiesta todos los que queráis juntos. Espero que queráis cuando mejor, pero que nos vamos, que, que hemos empezado algunos que nos habéis escrito en plan de, y este año no hay jornada de intercambio, este año no hay, eh, no lo ha habido, pero llevamos bebiendo desde las 12 de la mañana, o sea, que nada nos impida hacer realidad nuestros sueños y nuestros sueños. A entonces, por favor, si participas en el concurso, tan obligatorio como participar es venir y divertirse. Perdón, sigue. Oye, amigo, que no, aunque no me llame el niño, yo voy a venir. O sea, por, por, por... ¿Ese es el futuro! ¡Eso es el futuro! el futuro! ¡Eso es el ¡Muchas gracias! ¡Y no, cuenta, cuenta! y... Cuéntame por qué me cambiaste de nombre a las cervezas y me daste al así, que no puede tocar todo lo que tenía pensado. Es que es, es una de las cosas que tiene que los estudios se compren. En principio en mi cabeza, Sputnik eh, iba a ir sobre Sacha eh, Lentes, ¿vale? de hecho iba a preparar para otra cerveza, pues uno de y otro de Explorer, pero yo soy un director americano, pero al final me daban más luego eh, Yuri Gagarin, entonces el nombre de San Felipe o de la de de primer vuelo de de de de vuelo de fue por de no fue por Por de de de de de de de de de mejor de mejor. de siento un de de de de de de por de de de de de de de por eso. El Esto empezó en la quinta edición. En la quinta edición empezamos premiando a los que se quedaban <risa> año, año sin faltar ninguno. Y luego hemos continuado la tradición año tras año los que iban contando su, su quinto concurso participado. ¿vale? Es curioso, pero hace dos ediciones, esta es la novena, en la séptima, solo eran seis personas los que lo no habían logrado. Este año ya sumamos una veintena, lo cual demuestra que la fidelidad al concurso va aumentando. Que ya se pasó el año alguno que tenga este año nueve. Y el año que viene, pues a la terapia es un rápido homenaje. Pero de momento vamos con los que llevan cinco años presentándose en esta cultura. Así que el diploma de pesquisancia es para... Manuel Jiménez de Madrid y Jorge García de... Ah, perdón, eh, me he adelantado, lo siento. Paso ya con, con la formación de la cabeza, que me ha quedado a dos personas. Paso ya. a Manuel Jiménez de Madrid y Jorge José García Sález. de Castellón, Que no están ninguno de los dos. Lamentablemente no, pero estamos en de un cuento de Venis, te explico por qué tiene que venir una persona. En mi conta me ha pedido que Luisa se lo coja. Luisa, ven para acá. Oye, yo no tengo la culpa de que me juntan te haya mandado a ti. Ahora, Un fuerte aplauso a Luisa. ¡Ah! Bueno, pues ya está, Hola, ¿eh? Que sepáis que el año que viene, decimatición. No tenéis la presión, ¿no? ¿la notáis? Es que están aquí los que van a cumplir la décima sin faltarme ni un solo año Espero que no me falle Pero aparte habrá unos cuantos que consigan aquí Pero habrá, ¿Habrá alguien que consiga 10 años participando Sin falta 10 años, ¿eh? Todos los concursos, desde el primero Tienen mérito tanto como nosotros haciendo ¿no? hay ¿Ah, que, ah, que ser sincero que joder, la que estamos montando que bueno, pues continuamos cervezas finalistas vamos con la categoría especial elaboraciones envejecidas triple E ya la ves, la categoría esa que nos hemos inventado este año nueva, por la pandemia cervezas que el año pasado tenían ese presentador concurso, como lo suspendimos, viendo que era imposible hacer, o sea, nos habría encantado juntar a todos los jueces, juntaros a vosotros, hace un año esto no, no podíamos ni empezar. no es que ahora estemos mucho mejor, pero sí que es verdad que la situación lo permite, entonces pues aquí estamos, os agradezco mucho, pero aquellos que hicieron una cerveza y seguía estando buena este año, pues eh, queríamos darles la oportunidad de conseguir un premio a mayores. Entonces, tercera mejor cerveza de la categoría, diseñada única y especialmente para la pandemia del coronavirus, elaboraciones envejecidas con las tres es para. Ah, bueno, espera, perdón. Patrocinado por. Mira, que al final no podríamos hacer un concurso sin patrocinadores. En este caso, Dispier una distribuidora de cervezas que va a poner un pack de cervezas madurables o con paso de barricas, lo no, parecía algo adecuado para la categoría, ¿no? O sea, iba en la línea de lo que se premiaba, valorando en 3 euros, y ahora sí es para Gerardo y Jesús, el campeón tigre la se a box, en la de la moza, que el se premiaba, que es que lo demás no lo cuenten ellos, porque... ¿Quién Bueno, en realidad lo que tiene mérito no es que la cerveza estuviera buena después de dos años, es que la cerveza estuviera <risa> para tener las vías más importante. Que no hayas bebido, ¿no? Es que llegara alguna botella todavía, para poner el día Eso era lo de la gente importante. Y... Pues, cosa, 20 veces tenía la cacaron, porque ya era madura el año pasado. Tenemos el coronavirus para que saliera esta edición de año ¿no? Y bueno, el doctor de la Y bien, ahora, estaba bien de bien la estaba la no, no, si sois unos segundos con más puntuación, no es porque no hayas tenido suerte, es porque hacéis buena cerveza. ¿eh? Bueno, pues el año es, es ahí, bueno, se merece entonces un gran fuerte aplauso. <risa> ¿Sí? Sí. Sí. Muchas gracias, chicos. Bueno, pues seguimos con las cervezas de la categoría especial, segunda mejor cerveza. Insisto, es ¿eh? elaboraciones que se hicieron pensando en presentar en el año 2020 y no pudieron, y no estamos ahora juntando las mejores de 2021, pero estas cervezas de la categoría especial, pues son las mejores del país. Segundo premio, patrocinado también con un baño de cerveza, con paso por barril de Visbir, balona de 30 euros y es para Pedro Nieto de Valladolid con su American Marley Wine Bus Que así que lo bien. Eh, no hago lo mejor que, que puedo, pero que llevamos todo el día compartiendo experiencia entre nosotros y esperamos que eso se, se, se haga tradición y se institucionalice de una manera adecuada ¿vale? Pero no te diría que te quedas por eso. Te diría que te quedaras porque hay un premio, a mejor de estilo invitado, que es para las chicas ricas de web, ¿vale? Y ese premio está patrocinado por... Eh, Sabir, un curso de Songtriver y, y más, ¿eh? y oh, Conmigo. Con, sí, contigo, así que ven para acá, venga y se lo das tú, porque el premio es a la mejor cerveza estilo americano de y es para ti. Ya te Siempre. y ver no cómo comparamos luego y ver no A la disculpación que No hay tanta. La mayoría de las empresas se dedican a la producción. Si al final tienes algo tangible que vender, pero de las que puedas vender, pues a mí es una de ellas. Tenemos a Luis, que está en ella. Y, y el, el premio es como un curso de desarrollo y investigación donde aprendes cosas diferentes, donde aprender cosas diferentes. Y me parece que y va a venir muy acorde a mi espíritu del premio a escribir mi mira. Este tema es muy bueno, en el porque es coger una receta y hacerla en varias versiones, pues, separando en algún caso de banduras, en otros grupos, haciendo diferentes cosas, y al final ver, comparar el resultado y ver si merece la pena coger ese camino, coger otro. Rato. O sea que para el tema de g no es totalmente necesario. Así que, ¿no? Así que bueno, llámale los cabellos para ver cuándo te va a encontrar la sala un buen de Y bueno, pues ya vamos con el, la mejor cervecera que te ponía. Creemos que es muy importante para la empresa. Somos un hombre, ¿no? Somos una obra. Creemos que la labor de compartir lo que hacemos, lo que bebemos, es imprescindible. Que, que además los que hacéis cerveza, lo hacéis no solo para nosotros, lo hacéis para vuestros amigos, para los que siguen, para nuestras redes. Entonces queremos premiar vuestra manera de comunicar. Queremos que, que nos ayudéis en la labor de hacerte de la cerveza algo más común, algo que llega a la gente. Vale, entonces, hay un premio patrocinado. Nada menos que con 150 euros por la sacra. O sea, estamos triplicando los premios que estamos dando hasta el momento, ¿eh? Para que veáis la importancia que le damos nosotros al hecho comunicativo. A ver, insisto, viene desde un blog. Si no creemos nosotros en la comunicación, ¿quién más cree? Entonces, el premio de 150 pagos patrocinado por la ciudad para la mejor cobertura del proceso es para cerveceando podcast con César de y con Dios Expandida. porque al final final los hosteleros lo saben bien, los distribuidores lo saben bien, los productores lo saben bien el mundo cervecero es muy enormado, no salimos de las fritas, nos cuesta en ampliar al público general, entonces cualquier cosa que haga por ello es bienvenido por eso estos chicos se merecen entre claro, video, bueno, pues nada. me va a Rodrigo, como bien ha dicho él. Podéis encontrarnos allí, de podcast, creando podcasts. Estamos en Google Podcasts, etc. Es verdad, que ¿se acuerda? Claro, como no, como no les podía decir exactamente a qué venían, les he invitado a, a grabar el podcast ahí. Están, están ahí en la esquinita y luego, pues, se, a lo mejor entrevistado a algunos de los grabadores y, y tal. Bueno, pues que tienen ahí toda la mesa de grabación y de ahí a mí obviamente cerveceando podcast, Google Podcasts, Apple Podcasts, Spotify... Somos un nivel de podcast, venimos de almacén, ¿vale? Somos gente que hasta hace un año, hace dos años, que empezamos en podcast, dos años, eh, a mí no me sacaban de la voz clásica, a este hombre no le sacaban de la voz clásica de la Patriz y decidimos hacer un podcast para ir aprendiendo de cerveza. Entonces, a lo largo de todo este tiempo, junto con todos los oyentes, pues estamos aprendiendo, así que os invitamos a que nos nos sigáis en redes sociales eh, y que sigáis aprendiendo un poquito con nosotros y sobre todo pues gracias a Madrid que eh, todo lo que se colabora con nosotros y nos da una lección magistral todos los meses de estilo cerveceros es un poquito para contribuir a la cultura cervecera desde el nivel digamos más bajo para ir subiendo pa pa eso, de por que me pongo el micro es muy rápido a ¿eh? ver no pensaba yo que me el nivel de mañana iba a suponer algún premio la verdad <risa> Tu mamá está hablando casa de ti, Mira, que viendo que te el perverso no te nada. Mira, mamá, mira, un diploma. Hombre, yo voy de decir que la ley del de la viene de mi madre, no de mi madre. Dicho esto, eh, decir que me alegra mucho vernos. nosotros somos gente de radio, eh, teníamos un programa de radio anteriormente, ahora se ha puesto el mundo del podcast en, en de moda. Después dijimos, Oye, mira, vamos a mezclar un poco la radio. Y el artista, cosa que no se ha sabido más o no menos bien. Saludos por cierto a Astor Manico, que es el que ha hecho eh, un maestro el maestro cervecero, que es la cerveza. Y es un honor, la verdad, que recibiste este programa y, y mi programa lo que es de premio. O pues, eh, sea, me siento juntamente, bueno, por el gusto, sino agradecido, eh, de verdad, a Caído y a la gente que está aquí por recibir sí. es ¿Qué los pacientes? Porque últimamente los bisomalías también para el tema de los pacetes, los nómadas que vienen son del pacetes. O parece como que si el pacete fuera... Seguro que pasa como con Mañadeo, el genio Mañadeo, ¿eh? Somos... El secreto es que somos unos borrachos. A ver, el pacete, aparte de... Eso sí que parece que... que eh, la gente como que está hablando como asolente en ese sentido. Yo creo que para mí con César nos está opinando de otra batería. Sí, la verdad es que, tanto a nivel de, de cerveza, con nosotros y con ciertos hombres como a nivel de podcast y hay gente que suele ir a probablemente, estés pensando pocas de albacete. Nosotros somos muy pequeños, pero hay pocas que se llaman albacete cierto sentido, en el video club, en el que es bastante conocido, como a ver, ahora se Joaquín Reyes, que tú sabes, no se Ahí gente, muchachada en bueno, mí, pues entonces, pero bueno, vaya, pues y claro, vaya, la vaya, Os invitamos. <risa> Fuera de vaya, vaya, que que a vaya, <risa> <risa> <risa> Y seguimos, que si no nos van a echar de aquí, nos van a echar de aquí, Vamos con las mejores retras ya de la categoría libre. O sea, las ponemos ya con los tres primeros premios de categoría. Y las premios aumentan, claro. Ahora vamos con el partida de que No tenemos ahora mal, lo que tenemos son estas estar aquí. Los que aquí están todos los años, ¿verdad? Para tener elaboración por valor de 50 euros y es para Juan Ramón Cano de Alicante con su cerveza, Montessie, el Cinque De gala, el próximo año os quiero a Es la décima, ¿eh? Porque yo creo que si lo veo, porque de camisa, y chaquete. Las mujeres de vestido de gala. No, no, no, no. Que no estoy bromeando, que el próximo año es la décima. No. Si no lo hacemos la décima, ¿cuándo lo vamos a hacer? Así que si os llamo, chaquete. Ahora bueno, Margarita, por pues, favor, estoy ya. Y si es que. Te que La, la cerveza, galleta, café, bueno, baturriga de ingredientes, la Imperial Pecco con estado que es uno de los campeones, lleva galletas de avena, macerado, cacao en polvo, al final del herido, y cacao vale, vale, vale. otra para mí, eh, se pone la y cacao en, en, en semillas, en maduración, y toco con café. Y nada, el desayuno es perfecto. <risa> yo, como friki que soy, pues eh, la referencia a Venom y su pluralidad de personas me encanta. Pero, yo no lo barro porque lo sepas, ¿eh? o sea, hacerme la pelota a mí no ayuda. Pues en la cuarta edición, hace se seis años ya quedó cinco ediciones, seis años, Manuel Bronce y me ha mucha gracia porque, claro nosotros entregamos un trofeo, pero entonces David la, la, la presentaba entre dos personas. ¿Y qué se nos ocurrió hacer? Podían romper el trofeo a la mitad ¿no? o crear su propio trofeo. Y como está hecho a mano. Pero fue Hacer un segundo trofeo para que se lo quedasen no y es que no. De, de, de también, ¿no bueno, te las de la publicación? Pues, ¿no? sí. bueno, no es mal. O sea, lo bueno de que los trofeos de los que los y y lo han hecho. No hay En dos de porque un David, que Mejor cerveza de la categoría libre. Premiado con.. Muchas gracias. Premiado con una cerveza para mí. Uy. ¡Sí! Sí. ¡Bravo! Premiado con el trofeo. podría de jade y mantener la elaboración. Por valor de euros de 15 días. ¿Qué es para. Bueno, con el Muchas gracias. Y Manuel Carles. Que, que nos descubrió que lo que bebíamos no era cerveza sin más, que realmente era una cerveza tipo lager, tipo pilsner, etc. Entonces, todo eso es imposible que llegue al que la bebe sin que lo ponga en la etiqueta. Es imposible, porque si no, ¿cómo va a llegar? No está el tío que te la hace buena vez, un no cervecero casero, si le das marcha para tu colega mientras se la bebe, puedes. Pero cuanto se la metes para casa, pues, es imposible. llegar artesano o lo ponen la etiqueta no lo sabemos Esto consideramos que es importantísimo por eso una pequeña parte de los puntos viene para eso y aparte aparte de una pequeña parte de los puntos y para esto damos un premio de etiqueta valorado también un premio en 150 pavos para que veáis lo importante que es para nosotros. la etiqueta. este que sea el consumidor, la eh, información que el es el productor es básica. Y hemos llegado a discutir con cerveceros, porque no ponen la palabra no ¿En serio? Y te dicen que un pancho no. Es que el que no sepa que una fecipa es una violeta, no es mejor. Y los otro, perdón, es que la ley te dice que, es el que el perfeita, el perfeita, el perfeita. no pienso Pero No, no pienso ponerlo O sea, a nivel de no poner lo que es. ¿Cómo le vas a pedir más información? ¿Cómo ¿no le vas a pedir que me tome en serio alguien que me está diciendo que no tiene información? Entonces, no es ya solo eso, sino darte cultura, darte posibilidad de elegir. Que además es una forma de introducir a personas que si les gusta la cerveza en el mundo de las cervezas artesanas también, de conocer distintos espacios pero, pero es que es eso: mucho del público, o sea, perdón, ah, mucho de los productores no le quiero Quieren conservar al público friki y uno, la expansión no está en el mundo. Y por eso tenemos que nos es que la expansión es lo que en Si queremos que esto se llama, no tenemos que beber los que estamos aquí. Tenemos una situación en que ser los que estamos aquí y el doble. Y sus clientes no tienen que ser de solo los que no vienen, sino la debes de el barrio. Y no podemos sobrevivir con dos tiempos. No podemos ser siempre los mismos el ya no os No, tenemos que llegar a los. Tres. Y por eso, este premio etiqueta bien merecido por este pegado de piedra y etiqueta. Un fuerte Con lo demás y que mejor premio eh, que estar aquí y ser pequeña de esa forma. Pero bueno, que esta cerveza se llama bichos, porque el día que fui a hacer la, fui a elaborar la cerveza, yo tengo todo preparado, y yo suelo moler las mantas o el día de antes, justo por la mañana antes de hacer el, la elaboración. Y también lo que hago, entonces, tenía todo preparado y cuando fui a moler las mantas, metí la mano dentro de la... La bolsa de las maltas era malta Pay, porque quería hacer una IPA. Y cuando me metí la mano, que también pruebo la, la malta, me gusta probar la malta para ver si está bien. Y cuando probé la malta, dije, bueno, vamos a, poder a, a poner las maltas. Vuelvo otra vez a, a meter la mano dentro de las maltas y estaba toda la malta, toda la bolsa de maltas llena de bichos. de mierda. Ahora las se estarán preguntando ¿Qué lo hemos tratado de carne? ¿Tatado? No. El tema es que tuve que eh, improvisar la texera de la vela y descartar las mantas que tenía para hacer la hipa y lo que tenía era una hipa humada y tuve que usar como manta base toda la manta que tenía humada Que eran unos tres kilos y medio de manta humada Y luego continuar con el resto de maltas, que eran maltas para hacer la malta vela que, que tenía. Malta de las velas que tenía anteriormente. Entonces al final salió esta cerveza que es borrada, tomada. Ahí va una levadura, la French Saison, que también es especial. Y bueno, pues el, estáis todos invitados. El barril se ha terminado ya, porque me va a ir el, el, el, el, el, el, el botellón, pero me quedan algunas cervecitas. Así que estáis todos invitados a la <risa> ¡Vamos! ¡Vamos! Es no siempre, no siempre, nadie habla de las cosas, salen como quieres y el improvisar a veces. como. Bueno, es una improvisación pero improvisación calculada también, pero todo el, eh, sin saberlo ¿no? de, de las matemáticas cervezas. ¡Así que un fuerte aplauso! Los ríos, con... Bueno, pues seguimos, venga, venga. Segundo mejor del me que... Premiado con un kitchen build, un... un equipo para hacer la en la cocina, pequeñito, que a los eh, jóvenes más experimentados les sirve muy bien para pequeñas pruebas. Y va a tener su patrocinado por la Banca por los número de euros. Y es para Rafael Espinosa de Sevilla, vuelve para acá. una cerveza de oro así, que veo obligado por, por las bases, a respetar el diseño de etiqueta y el equipo la notificación de los abogados era de, de, de, de, de, de, muy bonita, pero que biquetas originales, cabrones. y de Y sobre todo, que estos por parte de la gente que más exponente, en el me ha preguntado de muchas veces el tema de la precieta, de las de de un poco un que y el último sabor que va a ser un gracias, bien, él, él se siente en la posición, de hace abuso y no quiere que siempre vea Porque es la se puede ser a que están todos los estilos molones, con mi hijo ahí, pero todo lo que Entonces, cuando, cuando ya con la que está, no, sí. se haga la bueno, se temen, ya te la haga y no, no te la lleves, sabes que estás sí. en la vida buena. Pero ahora, aparte de contarnos lo que nos quiero contar, cuéntales que soy, 5 eh, Bueno, pues. Sí, sí, sí. Siempre no, pero no, la no, la primera vez en el curso, entonces yo no sabía en qué no estaba. Y pues nada, la primera vez el número, básicamente, Que vibraba, a, en este caso, a 18 MHz, y, y pues el efecto era que fermentaba mucho más, y las estimulaba, <risa> que, y he visto que hay como pocos es, estudios sobre eso, no sé qué es mejor, si es una no cerveza o no, pero, pero sí es una cerveza que vibra a 18 MHz, que es no, una que es por eso que está claro que la prevención era feliz la levadura era feliz y al le dijo feliz un buen aplauso El tercer premio. Mejor cerveza de estilos de botella de bronce. Cada menos. premiado por cazar caja de a sus caracteres. De cada por militar. Para tener las 500 de Es para. ¿y por la parte ya bicicleta? y claro, si queda mismo colegio, ¡En serio! ¡Me bloqueó! Y... y no le he degradado o sea, para que vean que con el y ¿eh? me bloqueó y no le quitamos el premio Yeah. yeah. Enhorabuena por hacer las buenas, vivas, además, como mismo has dicho, en un tiempo relativamente corto en el mundo Y has pillado el rápidamente. Te auguro ganar a ese tío. Sí, sí, sí, sí, sí. Hombre, con esta trayectoria así exponencial es que estás haciendo, te lo auguro en pleno. Venga, haz Varios, ha habido varios que han salido aquí un par de veces, pero a lo mejor solo en el O A lo mejor su tercera no estaba tan buena, pero es que su, su mérito es que ha salido aquí un par de veces. Y además de que no ha salido, tenía méritos de sota para, para que estar incluida. Lo que pasa es que la noche es muy, muy difícil. Pero bueno, ahora sí, vamos atrás, también. Mejor cerveza es que mal. El premio, ahora, un lote de valor de 300 euros. Ya no estaba viendo palabras mayores, ¿eh? hay que lo pillarse. Va a tirado por cocinista.es. Pues, es para David Martín García de Madrid, con su gusto salga y que lo vea todo el mundo y para el pues va a ser 100 litros de la cogefa a través del mérito y el orgullo 100 litros para ti está y es para cristian sierra que en el de madrid venga para acá con su tormenta Esta tuvo buena puntuación, pero no me esperaba que fuese más atrás. Vamos, para mí es una dada Yo lo que no me creo es que nadie no hayáis venido con las bombonas a la espalda y las palas. No os lo creo a la próxima. La próxima vez, vengáis, tengáis premio o no, quiero que vengáis disfrazados de lo que hayáis dado. ¿eh? Así que. Eso nos lo vivo a todos. Esto, sobre todo, es una de fiesta. O sea, independientemente de si esperas ganar el oro, la plata, el bronce o el diploma de quintos, aquí venimos a pasárnoslo bien y bien nos lo pasamos, ¿no? Bueno, entonces no hagas planes para después pues, porque nos vamos todos de fiesta. No hagas planes en cuanto publico la fecha para... De bodas y de otras cosas, porque tendrías que estar aquí tan o ¿no? Es divertido, ¿no? ¿No hemos hecho divertido? ¿por lo habéis pasado bien? Pues el año que viene que no nos importa. Y. Aunque los premios jóvenes, en el fondo, y los pequeños, ¿eh? ellas, tienen lo de menos, ¿eh? Que nadie lo Que poca gente tiene una de estas, ¿eh? Vale, así que un fuerte aplauso a Nora que eh, otros también hacen un seguimiento del proceso sobre su y unos vídeos teaser de puta madre buceando, buscando, buscando la cosas. tengo a visual es porque hacen su malvivir. Y, y mola, por eso lo esperaba. así. Bueno, y bueno, ya. Gracias a todos los organizadores, gracias a todos los participantes, a Dani y sobre todo,